¿Qué fue lo que le pasó? Mire, yo vivo trabajando y yo salí y llegué medio establecido porque siendo de corazón no vi, a desbaratar una rampa, para un club. Entonces yo estaba encargado de, de ayudarle a los que estaban trabajando y yo llegué, llegué como a las 9 de la noche, eso fue entre noches. Entonces, se llegó esa persona, abrió la, la casita, se metió me, llevó, me robó la tarjeta de la comida, se llevó un mosquitero, uno, eh, una sábana, y, y se llevó una base de ropa también, que no son mías, que son ajenas. ¿Sí? En Dios. Entonces, se le robaron una base de zapatos de tenis también. Ella fue que se lo, se lo llevó. ¿Y dónde fue eso? En la bomba de Zona Luis, en calle principal de Zona Luis, en los arroyos. ¿De qué lugar fue que se lo llevó? En Zona Luis. En, en calle principal en los arroyos. Sí, sí, pero en su casa porque le Sí, nombran? en la casita sí, mía, sí, sí, ¿Dónde está ubicada su ah, casa? Bueno, entonces, ¿qué pedirle a las autoridades ante la situación que no, yo hablé viven? con el capitán de allá de nombre, y él me dijo que viniera aquí. ¿Y la persona que frecuenta robar mucho por allá? Sí, hay sí que que, por que la gente no quieren darle bola a ella. Porque cuando viene a ver y le saca los cuartos o, o la cartera, lo que, lo que tiene en la cartera y se, y se, y se, y se lo lleva a su Ah, pero con una mujer entonces. Sí, una mujer que, que en ningún nacional no de no lo quieren a ellas. Mantiene eso sobre la zona ahí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se llama esa persona? Entonces? Entonces, yo voy a llamar a la mujer. ¿El nombre suyo cómo es? Eladio García y Ayala.